No nomás el tamaño de esto. Es enorme. Esto como que ya es más local. De los indios de aquí. Los First Nation, Los auténticos canadians. Los que llegaron aquí hace miles de años, millones inclusive. Miren cómo vivían antes. Esta foto está buena nomás. Usando un taladro, una cámara, un celular. Esta mamón. Las ropas, las vestimentas de los First Nation de los indios. Oh, qué pendejo me olvidé. First Nations, 1909, los auténticos americanos, los que habitaron este continente antes de que llegaran los españoles, los ingleses, cualquier europeo, estos son los originales. No, estos los trajes eran bien calientitos, igual pinche frío, esos quimales.